Pues bien, vamos a armar esta escuadra eh, holandesa, eh, alemana, española Empezamos con Alves eh, Este portero es, es muy bueno, la verdad Su, su estado en forma eh, me parece muy interesante eh, Tiene muy buenos reflejos eh, Y esto es importante porque aquí vamos a juntar a nuestros españoles Aquí va a estar Barán, que es un jugador muy alto La verdad, eh, no es muy rápido, pero sí es un buen defensa A mí sí me, me da seguridad en el área, la verdad sí me da un respiro Por ahí acompañándose... Con, con Alves, es un buen defensa para los, los tiros de esquina, para cabecear, eh, este eh, alemán Mustafi, eh, Mustafi este chaval, o sea, la verdad es un chavo de 22 años, eh, jugadorazo, corre bastante bien, es bastante económico de comprar eh, en la tienda, y lo importante ahí es que hace la mancuerna con el portero, porque los dos son del Valencia, eh, después en el lateral lo juntamos con otro alemán, y aquí empieza a diversificarse el equipo, este Grobe Cruz. Lo eh, Cruz, no es de lo mejor, eh, es un eh, defensa pues, pues literalmente pues, un poco rápido, pero bueno, no tanto y te va a dar vari variedad ahí en la, en la defensa. Eh, Burnett, eh, ¿qué es lo que nos da? Nos da el, el, la liga con, con todos los holandeses de, de adelante. Yo creo que lo, lo más eh, eh, flaco del equipo yo creo que es la defensa, salvo el portero pero de aquí para adelante empieza lo bueno aquí está Tony Cross que igual también nos ayuda a unificar todo este eh, medio campo alemán eh, la verdad es un jugador muy estable a pesar de que no está en su posición preferida me gusta tenerlo ahí porque te da mucha seguridad en la defensa gana muchos cabezazos arriba y le puede pegar muy duro de fuera del área de ahí nos abrimos con Belarabi eh, Belarabi lo, lo pongo aquí porque corre muy bien es un jugador muy interesante tiene 4 estrellas de movimientos hábiles no es caro ...no es un juego que cueste mucho... ...entonces te puedo ofrecer velocidad... ...te puedo ofrecer drible... Eh, ...le falta un poquito de regate... ...pero es un muy muy buen jugador... ...y nos va a ayudar a hacer el 100 de química... ...después ponemos a Depay... ...aquí empiezan los, los neerlandeses ...a mostrarse... Eh, ...92 de ritmo... ...5 eh, estrellas de, de regate, de drible... ...es un jugador bastante bueno... ...86 de regate que te va a entregar... ...muy buenas cuentas a la hora de driblar... ...de abrir espacios... ...y es muy interesante tenerlo adelante... ...con este compadre que es una bazooka... Es, ...yo le digo el bazooka Schneider... ...el bazooka Schneider... ...le pega con, con, dos, con los dos pies... ...87 de tiros o sea, es una bestia... ...es un maestro pasando la pelota 90... ...y 87 de regate... ...a pesar de que no tiene muy buenos movimientos hábiles... ...porque solamente tiene tres... ...pero tiene la pelota pegadita a los pies papá... ...la verdad te va a dar muy buenas cuentas... Schneider puede ser un gran rematador... ...un gran habilitador de balones... ...es alimentador natural de juego... Y la verdad, puede diversificar muchísimo al equipo. Después, aquí tenemos ahí a Jan Klaas. Clar, este killer que nos mató en, en la Copa del Mundo de Brasil con ese penal. Eh, que no era penal, era un clavado. ¡Era un clavado, Robin eh, Pero aquí nos va a dar muy buenas cuentas. No es un juego rápido, eh, la verdad, eh, eso es lo único que no me gusta. Pero, sin embargo, le pega muy bien de fuera del área y tiene 85 de tiro. Y aquí está la estrella de los pollitos, el papá. Eh, ...del granero... ...que va a ser Aubameyang... ...Pierre Emerick ...Aubameyang... ...este jugadorazo de Gabón... Eh, ...la verdad es rapidísimo... ...su estado en forma es exquisito... ...vamos a hacer un, un review más profundo de él... ...la verdad es que tiene características muy buenas dentro del juego... Eh, ...es un tipo que te va a entregar muy buenas cuentas... Eh, ...a la hora de correr rápido... ...es, es muy bueno tenerlo en punta... ...fijarlo en esa posición... ...y de ahí pum... ...aventarle todos los balones que puedas... ...porque corre muy rápido... Tiene 85 de tiro, lo cual lo hace un muy buen definidor. Y en la banca, pues aquí nos podemos decir diversificar un poquito más. Eh, vamos a meter muchos alemanes o sil. Eh, la verdad es que es un jugador muy bueno. Eh, me gusta mucho que esté pegado a la banda. Que esté tirado ahí repartiendo la papa porque eh, los cambios de lado que tiene son buenísimos. La verdad es un jugador que pase que da, pasa que lo pone ahí como si fuera con la manita. Eh, es muy buen habilitador y es un gran pasador de lado a lado, pases largos los hace exquisitos. Shul, que también eh, pues tiene ahí una, una posición interesante. El tipo juega también en el en el wolfsburgo ahora en los, en los traspasos. Entonces también no va a afectar mucho la química del equipo. Es un jugador bastante, bastante bueno, que entrega buenas cuentas. No es de mis preferidos, pero es un muy, muy buen jugador para este tipo de, de escuadra. Después tenemos a Xavi Alonso, un... Eh, Def defensor medio eh, natural que está ahí en el Bayern de Múnich eh, igual también puede estar supliendo a Cross es una buena opción muy revulsivo ahí, este si lo lesionan o llegan a, a no contar con él, la verdad es, es muy buen revulsivo después, Naldo, este jugador es sorprendente, no había jugado con él ven son 198 centímetros mide este tipo eh, me costó 950 monedas, lo cual fue una ganga, y es un gran defensa jueguen con él, la verdad es muy muy muy bueno eh, y entrega muy buenas cuentas. Y aparte es brasileño, entonces juega muy bien ahí con, con Alves. Eh, Van der Beel, este holandés lleno de tatuajes que está ahí en el Paris Saint Germain. Muy rápido, muy buen defensa lateral. Eh, lo único que pasa aquí es que nos desbalancea la química. La verdad es un jugador muy bueno. Tiene muy buen eh, ritmo, o sea, corre bastante bien. Pero desafortunadamente, a pesar de ser alemán, nos corta ahí el 100 de, de química. Y la verdad, pues preferimos tener eh, el 100, pero pues puede entrar en el medio campo, es un muy buen revulsivo. Después tenemos a Bas Dost, este jugador del Wolfsburgo, eh, que ahí sí puede hacer la combinación, quitar a Bomeyang, poner a Shul y igual nos rinden buenas cuentas. Pero eh, lo ideal, pues no es un jugador muy, muy poderoso, la verdad eh, es, es, un, es un mes suplente, en un partido que, que no puedas contar con, con Telar poder ponerlo. Y este es mi caballo negro... Eh, Diego Costa, la verdad es el tipo de las emergencias y Jutelar no está funcionando, siempre tengo un hombre ahí que aunque me destruya la química, que entra ahí a, a, a matar, a, es el killer, ¿no? Entonces este cuate es una bestia, tiene la actualización que le acaban de hacer que la verdad lo no hace todavía más poderoso 90 de física, 90 de tiro 85 de, de ritmo Su un jugador muy completo, Diego Costa es buenísimo, está tasado como entre 3.5 a 4 millones de, de monedas y lo vale eh... Este es un gran equipo, la verdad está, está balanceado Es un equipo diferente Es un equipo lleno de holandeses, de alemanes Un poquito ahí de, de liga española La verdad yo se lo recomiendo mucho Adelante eh, tienen a, a, Guameyang, a Guameyang Que va a ser rapidísimo Tienen las variantes por los costados Con jugadores habilidosos Igual en el centro del campo eh, partiendo de atrás como enganche está Schneider Que eh, un rebote, un pase para atrás Te puede pegar un bombazo y meter golazos de fuera del área Igual en una jugada de ataque puede estar eh, Llegando muy bien cross por la parte de atrás Y también este, libre ya sea para pasarlo Que es muy, bueno pas es muy buen pasador O para dar un bombazo adelante eh, Entonces lo recomiendo eh, Marco Van Basten o cualquier eh, eh, entrenador holandés les va a funcionar muy bien Para lograr el 100 de química eh, pruébenla, eh, la verdad es que pues yo tengo muchos jugadores en forma, no, no todos tienen que estar en forma, eh, sería lo ideal que sí, pero no es un equipo que sea demasiado costoso. Entonces yo se los recomiendo, eh, pruébenlo por favor, eh, déjenme sus comentarios acá, eh, díganme qué más equipos hay que armar, qué más quisieran ver eh, en esta saga de, de construir escuadras en fut 15. Y muchísimas gracias por ver este video, fiferos. regálenos un like y suscríbanse a este canal. Como la pelota también juega en Gabón. FIFA la vida.